Culminó este jueves el paro de docencias por 72 horas que ejecutó la Asociación Dominicana de Profesores en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal demandando la reposición del director del Centro Educativo de Chiringo en Villarriba y otras reivindicaciones. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.